bienvenidos una vez más aumentados mi nombre es daniel y hoy vamos a ver cómo vamos a implementar este modelado y cómo vamos a modelar este objeto que es nuestro submarino para que eh, el objeto pueda subir bajar para aparte también rote dependiendo de si estamos mirando hacia la derecha o si pasamos al parte del centro de nuestra imagen el gire a la izquierda además de sus dinámicas que si nos damos cuenta en este caso eh, se mueven los rotores se mueve también la parte de arriba del visor, cuando uno gira, para que digamos se genere esta dinámica. entonces Lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer el modelado de este objeto. También recuerden que les está, estábamos haciendo un curso, pronto va a salir, es, vamos a enseñar cómo hacer este tipo digamos, de portafolio con el celular, también vamos a ver cómo hicimos este tipo de dinámicas de, las, eh, de lo que son las plumas y cómo hicimos toda la animación de los huesos. Y por último, explicaremos un poco también cómo integrar animaciones 3D directamente a Spark. Esto va a estar en un curso, en una academia que se llama MADI. MADI la pueden encontrar en Facebook, buscándola como MADI. Y también está, a, o si no encuentran MADI, va a estar como Latam. Por ahora, está están en proceso de, de, de, ya de, de que se organice para poder sacar el curso, entonces para que estén atentos. Entonces, ahora vamos a pasar en ese momento a ver cómo hicimos este modelado. Qué es este barco, cómo lo animamos aquí en Cinema 4D y cómo podemos, digamos, eh, alistarlo para nuestro programa. Recuerdo seguirnos en nuestras cuentas de, eh, de Daniel punto R y NASA Carrero. Entonces, bueno, comencemos. Lo primero es vamos a abrir nuestro Cinema 4D. Recuerden que en este caso lo vamos a hacer en Cinema 4D, pero si ustedes tienen Blender también lo pueden hacer en Blender. Yo lo hago en Cinema 4D porque es el programa que más se me facilita para empezar a modelar. Y además de esto que trae algunas herramientas que hacen que podamos acelerar un poco el modelado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar un, una esfera. Vamos a dar clic mantenido donde está este cubo, que en la parte izquierda superior. Y lo vamos a volver editable. Se puede hacer editable con la tecla C o yendo a la izquierda, tocando directamente donde dice hacer objeto editable que es donde aparecen esas dos esferas si yo lo toco ya tenemos nuestro objeto editable esto para qué nos sirve para que cuando nosotros utilicemos el escalado o seleccionemos la parte escalado que aquí está la parte de arriba a izquierda superior ustedes van a poder modificar tanto el ancho como el alto entonces vamos a dejarla más o menos como de esta forma voy a dejarle un poco más Ancho para que quede como un estilo, como un globito, y lo dejamos un poco redondito. Entonces, en este punto ya tenemos la parte de lo que sería abajo. Voy a renombrar mi parte donde dice esfera aquí al lado derecho y vamos a colocarle cuerpo o como va a ser la base, digamos, del, del, del objeto. Y una vez le vamos a ir agregando los colores en la parte izquierda. Cuando vamos en la parte de abajo, hay una parte donde dice crear. Aquí ustedes pueden darle a crear nuevo material o le pueden dar doble clic. Al objeto aquí adentro si ustedes le dan doble clic dentro de esta dentro de esta casilla él también automáticamente crea un material entonces este material le vamos a dar doble clic porque lo vamos a colocar en amarillo recuerden que siempre esté en la parte amarilla donde dice color para poder modificar los colores y lo vamos a dejar en amarillo en digamos aquí en el selector de, de color después vamos a dar clic mantenido y lo vamos a arrastrar sobre esta parte que sería nuestra base y bueno, ya tenemos por ahora lo que sería como el cuerpo. Por ahora, digamos, no se vería mucho, digamos, mucha forma. Vamos a crear otro color. Entonces, de una vez, voy a darle crear. Vamos a darle nuevo material. Vamos a abrirlo y vamos a colocar un naranja. Este naranja lo vamos a utilizar para colocar unas franjas que va a llevar este, en este caso, el, el submarino. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar aquí donde dice selección vamos a tener el cuerpo y vamos a ir a la parte izquierda donde dice eh, se llama polígonos que es donde se ve un cubo y se ve una parte amarilla los polígonos ayudan a seleccionar partes específicas del modelado para yo poder digamos eh, modificar esas partes del modelado específicamente y después de que ya tenemos en polígono vamos a ir en selección y hay una opción que se llama selección cíclica en la selección cíclica lo primero que vamos a hacer es seleccionar la parte superior al tenerla seleccionada cuando ya tenemos un color amarillo vamos a ir agregando el color entonces lo le hago clic mantenido al material desde el lado izquierdo inferior y lo mando a la parte que acabo de seleccionar. Ahora, voy a hacer así lo mismo con otras partes. Voy a seleccionar la siguiente franja, voy a dar clic mantenido en el material 1 y lo arrastro. Hacemos lo mismo con los dos siguientes. Voy a seleccionar en este caso el de arriba. Recuerden que siempre, él cuando hace la selección, es un, digamos, como un, un círculo, que es lo que se le llama cíclico. Entonces, para que si lo van a tocar, no vean que toque la parte superior, así como cuando uno ve que queda seleccionando de arriba hacia abajo, sino de izquierda a derecha. Seleccionamos nuevamente, colocamos, vamos abajo, seleccionamos nuevamente, colocamos, seleccionamos abajo y colocamos. Listo. Ya tenemos en este momento, digamos que los colores que vamos a empezar a modificar. Con esta misma selección, vamos a darle clic y vamos a dar clic derecho y vamos a buscar una opción que se llama Extruir. Cuando yo tengo seleccionado el Extruir, en este caso, que fue el que acabo de colocar que tiene esta forma, cuando le doy clic derecho que se llama Extruir, si ustedes por fuera le dan clic, se van a dar cuenta que, digamos, este hace como esta acción de subir o bajar. Entonces, en este caso, lo vamos a subir un poco. Y empezamos a hacer lo mismo con los demás, pero tenemos que hacer las selecciones cíclicas, es decir, co coger cada color que ya teníamos, damos clic derecho, extruir, y lo sacamos un poco. Hacemos lo mismo con el siguiente, seleccionamos otra vez selección cíclica, después seleccionamos con clic derecho, extruir, y lo sacamos un poco. Vamos con el siguiente, seleccionamos selección cíclica, extruir, y lo sacamos un poco hacemos lo mismo con todos los demás en este caso hay una ruta eh, más rápida que es teniendo comando eh, el comando o control oprimido y moviendo desplazándolo él también me hace la misma acción de extruir entonces ya después de que ya he sacado las tres las tres primeras partes ya tenemos listo este, esta parte vamos a crear lo que son los vidrios que están alrededor del submarino para esto, lo primero que vamos a hacer es aquí donde uno, donde está el cubo, en esta parte vamos a ver que mantenido, vamos a seleccionar un cilindro y vamos a también seleccionar un tubo. Tenemos cilindro y tubo. Voy a seleccionar estos dos objetos y los voy a desplazar hacia un costado. Teniéndolos ya acá seleccionados, lo primero que voy a hacer es seleccionar el cilindro, el tubo, perdón. En el tubo, recuerden que digamos en este caso no puedo editar, si se dan cuenta no me sale ninguna opción, porque como estoy en la opción de polígonos, que es esta parte de aquí a la izquierda, donde estoy seleccionando, cuando estoy en este modo de polígonos, solo me deja editar los polígonos. Como este objeto todavía no es un objeto editable, no me deja, digamos, seleccionar ninguno de estos polígonos que están acá. Entonces voy a ir acá arriba, donde dice eh, editable, y en, cuando ya estoy en editable, él me saca ya tres propiedades. Son estos tres puntos que vemos acá. Estos tres puntos sirven para yo dejarlo más alto para dejarlo más angosto y para aumentar el radio que está en la parte de adentro en este caso lo que voy a hacer es hacer el radio más pequeño para que nos quede casi el tamaño del, del cilindro y dejarlo un poco más delgado ahora voy a hacer lo mismo pero con el cilindro entonces selecciono el cilindro lo bajamos de tamaño para que nos quede adentro le vamos a dejar un buen espacio para que quede como el borde de lo que sería el vidrio y en este caso vamos a seleccionar el tubo el tubo en la parte aquí de la derecha ustedes van a encontrar una opción cuando están directamente en objetos seleccionando tubo y en el objeto hay una opción que se llama canto cuando yo habilito el canto se van a dar cuenta que ya este bordeado es digamos un poco redondo este bordeado yo le puedo bajar aquí la cantidad digamos de los de las subdivisiones y lo ideal es dejar este bordeado con la mínima cantidad de segmentos porque no necesitamos que nos suba el peso cuando vamos a exportar ese modelado a cinema a Sparkar Studio. entonces lo vamos a dejar con una cantidad baja en este caso lo dejé en cuatro segmentos para eh, que nos quede liviano el objeto al igual el cilindro en la parte de adentro lo podemos nosotros ir bajando digamos los segmentos de rotación que tiene en este caso se lo podemos dejar a un digamos en un en 20 más o menos para que no nos quede tan pesado eh, pues digamos como les comentaba lo siguiente que es vamos a coger los dos objetos el tubo el cilindro tocamos la tecla c o ir aquí a la izquierda donde se llama volver a editar el objeto vamos a tener los dos seleccionados vamos a dar a crearles un material entonces vamos a crear un material aquí adentro entonces lo vamos a dejar en azul y este azul se lo vamos a colocar a la ventana, si quieren ustedes pueden ir renombrando también eh, los materiales para que después no se puedan confundir el material 1 y material 2 sabemos que es del cuerpo entonces digamos no lo renombro ahora, le vamos a colocar blanco a todas las partes que le vamos a colocar blancas que en este caso va a ser el bordeado y se lo colocamos al bordeado ya tenemos una parte del, de lo que es del espejo. Necesitamos unir estos dos objetos para ir, digamos, no acumulando tantos objetos. Entonces vamos a seleccionar turbo, eh, tubo y cilindro, vamos a darle clic derecho, conectar y eliminar. Lo siguiente es, vamos a rotar este objeto para que nos quede mirando totalmente, digamos, eh, de lateral. Ya teniendo listo, lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar el objeto y lo vamos a llevar hasta... Si ustedes tocan la tecla S, automáticamente él enfoca el objeto que nosotros tenemos. Que en este caso, si se dan cuenta, pues digamos era el, el lo que es el, el, el, el vidrio. Entonces, vamos a bajar el tamaño de este vidrio. Vamos a subirlo. Y vamos a dejarlo como en el centro de lo que sería nuestro modelado. Entonces, lo dejamos acá en el centro. Empezamos a crear copias lo pueden hacer con encima del objeto en este donde dice tubo le va a cambiar el nombre y la vamos a colocar ventana le vamos a darle clic derecho le pueden dar copiar y pegar o comando C comando V y automáticamente les queda una copia hacemos exactamente lo mismo otra vez comando V y nos queda la copia tenemos nuestros tres eh, ya nuestros tres espejos los dejé gruesos porque necesito que este objeto los atraviese en, ahorita en un momento específico y esto es porque como necesitamos que también podamos ver por la parte dentro del, del modelado necesitamos que estos objetos que tenemos en este momento atraviesen. entonces digamos este objeto debería quedar más o menos así atravesándolo que si ustedes lo miraran digamos por dentro se van a dar cuenta que está totalmente adentro y pues digamos lo está atravesando no entonces vamos a dejarlo en este punto, que ahí lo atraviesa y ahorita lo empezamos a rotar. Con los otros objetos vamos a hacer lo mismo, es decir, con las otras ventanas. Esta ventana tiene que tocar, pero si se dan cuenta, esta ventana en esta parte ya maneja una rotación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ir rotando nuestro modelado para que nos va quedando al mismo sentido y que atraviese perfectamente. Lo mismo voy a hacer con el del centro porque necesito que digamos que quede un poco más al sentido de la rotación que todos llevan la misma inclinación. Con el último objeto hacemos lo mismo, entonces lo, lo desplazo de atrás, lo roto y lo roto un poco hacia este sentido que va al contrario digamos, del otro lado, del, del, del, del vidrio que estaría al otro lado y más o menos nos debería quedar así. Ustedes lo pueden ir cuadrando digamos, hasta que les quede digamos, lo más perfecto posible en este caso, digamos, la altura de este no está tan alineado. Lo vamos a dejar que quede más o menos así. Pero que por dentro lo veamos de esta forma. Que se las tres ventanas en la parte interior. Bueno, después de esto, lo que vamos a hacer es coger una opción la cual se va a llamar. Eh, en este caso va a seleccionar... Bueno, antes que esto, dejemos las tres ventanas juntas. Entonces seleccionamos las tres ventanas, le vamos a dar clic derecho. Le vamos a dar en conectar y eliminar. Y nos quedó un solo objeto de esas tres ventanas. Si se dan cuenta, ahora todo se mueve al tiempo. Vamos a ir en la parte superior, aquí donde están las partes verdes. Hay una que aparece con varios cubos. Y en esta parte, ustedes van a encontrar una parte que se llama Simetría. Para poder entrar a estas opciones, ustedes le van a dar clic encima mantenido y él automáticamente despliega este menú en cada parte. La ventana, o en este caso que ahora son ventanas, la voy a volver a renovar. Ventanas van a ir dentro de la Simetría cuando yo lo dejo dentro de la simetría automáticamente él me creó la otra parte de las ventanas y ya estaría listo digamos en este caso las ventanas pero necesitamos hacer que estas ventanas eh, queden digamos con la transparencia aquí si yo voy digamos ¿a qué me refiero voy a dejar este objeto de la ventana hay una opción en, en cinema donde dice transparencia si ustedes habilitan la transparencia se van a dar cuenta que en esta parte cuando ustedes le dan clic al chulito en, en transparencia, se van a dar cuenta que aquí se ve la parte de la sección donde digamos está la parte de, de la esfera amarilla que no deja de ver hacia adentro. Para esto lo que vamos a hacer es crear una copia de esta simetría y la vamos a dejar arriba. La parte de abajo le va a colocar uno para diferenciarla de la que vamos a utilizar con el cuerpo vamos a elegir una opción aquí donde está nuevamente donde está la matriz que son estos cubos verdes con un cubo blanco en el centro y vamos a seleccionar una opción que se llama boleano el boleano lo que va a hacer es extraer una parte eh, del modelado con, el, con otra parte digamos de dos objetos en este caso a qué me refiero cuando yo seleccione voy a bajar mi boleano acá en la parte de abajo vamos a volver estas ventanas editable acuérdate que para volver a editable es con con C seleccionando el 1 voy a tocar C o acá a la izquierda, voy a darle clic ya tenemos estos dos objetos, se dan cuenta simplemente que es una carpeta pero tenemos ventanas y cuerpo, voy a borrar el 1 y lo que vamos a hacer en este momento es colocar dentro del booleano el cuerpo, que es la parte amarilla redonda y lo que es las ventanas si se dan cuenta cuando lo hacemos de esta forma eh, no se ve nada, pero si yo lo pongo invertido es decir, si coloco el cuerpo arriba de las ventanas vamos a esperar a ver cómo hace el modelado uh -huh, uh -huh. él lo que haría en este caso es extraer el objeto que en este caso digamos estamos viendo que no no trabaja como es pero vamos a mirar que lo está generando tengo acá nuestro objeto el boleano vamos a mirar la, las ventanas si se dan cuenta digamos cuando yo moví la ventana ellas empiezan a aparecer porque eh, digamos en este momento no no, no queda digamos la, las ventanas del cuerpo como queremos porque las ventanas en este caso están siendo todavía muy pequeñas al ser tan pequeñas ellas no alcanzan a romper el modelado como lo vemos acá en este momento si se dan cuenta digamos él lo rompe pero no, romp no lo está rompiendo perfectamente entonces, para que no pase este error lo que yo voy a hacer es voy a coger nuevamente el cuerpo lo voy a dejar por fuera voy a borrar estas ventanas con las ventanas anterior que nosotros teníamos lo que voy a hacer es aumentar el ancho de esta ventana qué quiere decir esto que queden más anchas de esta forma para que cuando yo las voy a poner en la parte de adentro ellas no van a tener conflicto entonces antes que esto voy a ir a la parte donde las tenía separadas me estoy devolviendo la parte izquierda superior para llegar al, al punto donde teníamos la simetría de las ventanas eh, sin unir porque necesitamos ver que estas ventanas todas nos queden más gruesas lo que vamos a hacer es teniendo las tres ventanas en este caso como las tenemos ahora voy a aumentar el grosor de todas las ventanas para que queden de este modo un poco más gruesas, ¿sí? De este modo, cuando yo va a romper el, model, el el objeto con el boleano, el objeto va a poder atravesarlo más fácil. Entonces, ya teniendo las tres ventanas más anchas, vamos a colocar las tres nuevamente más hacia adentro, que nos estén cubriendo ya nuevamente la parte interna, las voy a bajar un poco y listo. Teniendo así, podemos hacer nuevamente lo mismo, que era que vamos a unir las tres ventanas, coger las tres ventanas clic derecho conectar eliminar vamos a crear una simetría para que automáticamente nos quede las ventanas lo, lo pongo dentro de la simetría para ver que nos queden los dos costados luego vamos a crear un boleano para poderlo eh, cortar pero recuerde que para poder cortar tienen que eh, tener dos ventanas es decir esta que va a ser el número uno con la que vamos a cortar y las otras es que son las ventanas que vamos a utilizar luego de que cortemos el objeto. Entonces, lo primero es meter el cuerpo dentro del booleano y luego el que dice uno que son las ventanas, lo vamos a meter en eh, también el booleano. Hay que dejar primero este 1 editable con comando C para que podamos ver la diferencia del cuerpo. Vamos a borrar acá y vamos a ver. Cómo extrae el booleano del cuerpo. Vamos a esperar acá un momento hasta que nos aparezca una parte del modelado, lo cual no está pasando en este momento, es que está desapareciendo el cuerpo completo. Vamos a desplazar un momento el objeto de las ventanas. como lo estamos viendo ahora. Entonces, voy a, voy a ocultar en la parte de arriba donde dice ventanas, porque si no, esas me van a empezar a generar conflicto con el modelado. Entonces, vamos a empezar a mover acá. Si se dan cuenta, me debe quedar los dos agujeros de en cada costado. Entonces, lo vamos a ir moviendo hasta que lo rompa, como es en este caso. A ver, vamos a dejarlo así. Para que nos haga la. Creamos un solo objeto. Para que nos, a, nos esté rompiendo. Entonces ustedes solo van, a, solo van a mover las ventanas. Hasta que vean que aparece todo este objeto. Pero por los dos costados. Entonces vamos a, a dejarlo más grande acá. Ampliar esto. Hasta que nos deje las partes rotas. Que sería más o menos así. Necesitamos que genere ese efecto. O sea, ustedes van moviendo el tamaño de las ventanas hasta que se den cuenta que rompen de esta forma el modelado. Aunque en este momento se ve extraño, cuando yo le doy el, el editable al booleano, es decir, dar comandos, eh, dar la, tocar la tecla C o acá a la izquierda tocarlo, si yo elimino, <coughs> si yo elimino eh, la parte que hice ventanas, se van a dar cuenta que ya nos quedaron los agujeros perfectamente. Luego, si yo habilito el visible de arriba, que son estos puntos rojos, cuando yo toco nuevamente estos puntos rojos, para, para ocultar un objetos tocando los puntos rojos, los dos al tiempo, o dejándolos nuevamente en gris. Cuando yo ya lo dejo así, si yo ya pongo aquí el sombreado, y si vamos a mirar esta parte interna con la transparencia, nos vamos a dar cuenta que ya se ve hacia la parte de adentro de nuestro... Eh, de nuestro submarino entonces hay que tener en cuenta que lo importante cuando está manejando el boleano es que el cuerpo va en la parte de arriba y las ventanas van en la parte de abajo que lo muevan, ustedes lo van desplazando en la parte de las ventanas hasta que se den cuenta que, que es, es el modelado roto como lo vimos antes, que no importa que sea extraño sino que es que nos va a dejar un corte perfecto de cómo van a quedar eh, estas ventanas listo, ya tenemos nuestras ventanas ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear la parte de arriba. La parte de arriba simplemente la creamos con un cilindro. Subimos nuestro cilindro. Este cilindro lo vamos a dejar más delgado hasta que nos quede como de este tamaño. A ver, un poco más delgado. Acá. Este cilindro cuando ustedes lo tocan en la parte donde dice tapas, en la parte de sus propiedades que se acaba abajo a la derecha dice canto y este canto trae unos segmentos en estos segmentos vamos a bajarlo para que nuestro eh, el radio lo, lo bajamos y los segmentos si sí lo dejamos como en más o menos puede ser en 4 el radio lo bajamos para que nos quede eso nos, nos va a dar la forma de que tan eh, digamos nos va a quedar con estos bordes suaves para que nos quede digamos como de esta forma como lo tenemos listo cuando ya lo tenemos así lo vamos a dejar de ese tamaño la vamos a colocar el color amarillo Acuérdense que solo es darle clic mantenido al material lo arrastramos lo colocamos luego vamos a crear la parte gris que puede ser copiando, eh, copiando este mismo cilindro que ya tenemos comando c comando v si ustedes lo suben lo vuelven a dejar más pequeño pero entonces ahora a este le vamos a colocar y vamos a crear un nuevo material el cual va a ser un gris este material lo vamos a dejar un gris más oscuro y lo colectamos lo siguiente es volver a copiar el cilindro que estaba en la parte de abajo para que quede la parte superior pero este lo vamos a dejar más delgadito como de esta forma vamos a subir un poco más hasta que nos dé aquí el espacio donde vamos a colocar otros otros vídeos teniéndolo así vamos a crear otro cilindro este que ya tenemos pero este cilindro que está acá arriba va a tener una forma diferente este cilindro aquí donde está la parte azul que vamos a darle clic mantenido hay una parte donde dice afilar si ustedes le dan clic a afilar y este afilar lo ponen dentro de este último cilindro, que en este caso ustedes se dan cuenta que no pasa nada, vamos a ir a la parte de, seleccionando el afilar a la derecha, vamos a ir abajo donde dice ajustar padre, y ahí ustedes pueden empezar a modificar eh, el objeto. Si se dan cuenta, digamos que no esta parte así como eh, curva, pero yo quiero coger este objeto de afilar y lo vamos a rotar 180 grados, exactamente. Porque vamos a hacer que esto parezca como si fuera la parte que nos va a dar la parte donde, digamos, donde ya él eh, cuadra lo que es la parte de nuestro visor que está en la parte del telescopio, el visor que está en la parte superior. Entonces teniéndolo así, ya simplemente lo único que vamos a hacer es agrandar para que nos quede como el mismo tamaño. Recuerden que el afilar lo que hice fue colocarlo 180 grados al contrario y pues ya tocando el cilindro ustedes pueden modificar nuevamente el tamaño de este objeto vamos a seleccionar este cilindro vamos a darle clic derecho y vamos a darle estado actual del objeto el estado actual del objeto lo que va a hacer es que me va a crear un objeto exactamente igual pero con la propiedad que ya no trae esta opción que dice afilar voy a coger el cilindro 3 y lo voy a borrar ¿Por qué lo dejo así porque spark no reconoce este tipo digamos de modificaciones como el afilar o todas estas partes digamos que son moradas ni que son verdes solo funcionan directamente en cinema 4d ya teniendo esto así voy a pasar aquí a mostrar y vamos a ver eh, cómo colocar ya la parte de arriba en la que vamos a crear eh, una sección entonces vamos a seleccionar toda esta etapa de acá arriba del cilindro toda esta parte que acá le vamos a dar clic derecho le vamos a dar en extruir pero entonces vamos a seleccionar el escalado porque, si se dan cuenta, voy a crear otra sección de esta parte. Luego, lo que vuelvo a hacer es volver a seleccionar esta parte del centro, le damos nuevamente Extruir. Recuerden que en este caso yo paso a Escalado y le damos otra sección para ir, digamos, modificando eh, varios anillos. Si ustedes ten, entonces ya les quedan, digamos, estos diferentes tipos de anillos, podemos ir sacando anillos. ¿Por qué estoy sacando tantos anillos? Porque voy a coger este que está acá, y lo voy a dejar un poco, digamos, en la parte hacia abajo. Con la selección cíclica, que era la que habíamos utilizado antes, vamos a darle color, y en este caso ya he utilizado un color, creo un nuevo material, le damos el color rojo. Teniendo seleccionada esta parte, como estamos en selección cíclica, si se dan cuenta, como yo seleccioné esta parte, cuando yo doy clic mantenido y lo arrastro nuevamente encima, entonces ya me queda ese color. Y vamos a hacer lo mismo para que quede el color en la parte interna. Entonces vamos a hacer selección cíclica del la parte de adentro, soltamos el color, y ya nos queda ese color. Y ya tenemos más forma, y ahora solo pasamos con la parte de lo que sería nuestro visor. Nuestro visor es crear, aquí donde está el cubo, crear un cilindro, ese cilindro lo vamos a subir, porque en este caso él está en la parte de abajo, se me va a alejar, vamos a darle en, en posición, eh, desplazamiento, que es lo, acá recuerden que aquí en la parte izquierda superior, ustedes pueden desplazarse de izquierda a derecha, el escalado y también lo que es rotar. Entonces voy a seleccionar el de posición, voy a pasar a modo editable aquí a la izquierda para que me salgan estos modificadores que va a ser este y va a ser este. Entonces vamos a con la tecla C e, S para ir dejándolo un poquito como de este tamaño. Vamos a ir mirando la proporción de nuestro visor. Vamos a darle A ampliar un poco y subir un poco más o menos vamos viendo digamos el tamaño de nuestro visor como nos va quedando que más o menos lo vamos a dejar así un poquito más largo y ahora ya teniendo de esta forma algo importante aquí es, es en el cilindro si se dan cuenta vemos nuestra subdivisión recuerde que si no en la subdivisión tienen que ir acá a mostrar y no dice sombreado. aquí nos damos cuenta que si seleccionamos el, el cilindro vamos a ir a objeto no, no tenemos divisiones en la parte, digamos, del centro. Cuando usted le ponen segmento de altura, se van a dar cuenta que vamos a generar más divisiones. Vamos a dejarlo con por lo menos por ahora con eh, unas 10 divisiones para ahorita cuando vamos a doblar el objeto. Esto es importante hacerlo antes porque cuando vamos a ir acá y vamos a darle clic mantenido y vamos a seleccionar el que dice doblar, lo colocamos el doblar dentro del cilindro, en la parte de abajo en sus propiedades le damos en ajustar padre y aquí lo vamos a doblar si se dan cuenta en este caso digamos el objeto se deja doblar porque tenemos esas subdivisiones que acabamos de agregar anteriormente entonces voy a darle en este caso eh, lo vamos a doblar como más o menos a 90 grados pero también voy a rotar este doblar porque quiero que este doblar me quede mirando en este caso hacia el frente del barco entonces ustedes lo rotan para que él quede mirando más o menos hacia el frente lo roté en el eje de H, que en este caso sería en este eje, para que ustedes puedan, digamos, dejar el objeto mirando hacia ese costado. Ya lo tenemos rotado. Ahora vamos a agregarle otra propiedad de modificador que se llama el afilar, el que ya hemos utilizado antes. Este afilar lo vamos a colocar dentro. Y le damos nuevamente aquí en la parte inferior ajustar. Este afilar, si se dan cuenta, está invertido. Nosotros queremos que haga el afilar hacia el otro sentido. Es decir, como tal, sería en 180 grados en el eje de. P, que aquí abajo en la parte inferior si ustedes se dan cuenta le voy a colocar 180 grados está acá le dejo 180 para que quede mirando en la parte más delgada, en la parte de abajo si yo selecciono el cilindro y lo desplazo él me sigue manteniendo todos esos modificadores y ustedes pueden ir dejando el objeto como ustedes deseen si quieren que digamos quede más delgado en la parte de abajo en el doblar, si quieren que quede digamos con más, más doblado lo importante es que cuando ya lo tengan cuadrado Aquí, seleccionando el cilindro, dándole clic derecho, vamos a darle en estado actual del objeto. Recuerden que este afilar y este doblar, si ustedes lo dejan así y lo van a guardar, no les va a funcionar. Por eso, en este caso, yo ya lo borro porque ya me creó aquí abajo una copia en el cual ya queda con esta forma. ¿Qué vamos a hacer ahora acá? Lo que vamos a hacer ahora es, con nuestra selección cíclica, que siempre aquí, este, esta pestañita que está al final, nos muestra los últimos objetos que hemos utilizado o las últimas características, que en este caso va a ser selección cíclica. Tienen seleccionado el cilindro, que en este caso yo lo voy a renombrar ya como, eh, digamos, visor. Vamos a ir a la parte donde dice polígonos, que es la parte de la izquierda, y vamos a empezar a seleccionar eh, por secciones. Yo puedo seleccionar la primera sección con la parte interna, porque si le doy en escalado, me voy a dar cuenta que ya este visor le puedo dar un tamaño. Más o menos así. Teniéndolo así, vamos a ir a pasar nuevamente con selección cíclica y vamos a seleccionar la segunda parte. Vamos a seleccionar nuevamente escalado y lo vamos a dejar un poquito más ancho. Hay una forma fácil, digamos, de hacer la instrucción y es con comando o con control. Si usted lo tiene mantenido y ya tiene seleccionada esta parte, se van a dar cuenta que van a poder sacar secciones, como en este caso lo acabo de hacer, digamos, en esta parte. Para poder agilizar los procesos, cuando yo lo hago con comando o control, si yo le doy clic nuevamente a este objeto, ya teniendo el escalado, voy a poder sacar secciones gruesas de esta digamos de este modelado recuerden que si, si digamos si, si, no, si no lo pueden hacer así otra opción de ir sacando estas secciones es cojo nuevamente la selección cíclica selecciono, recuerden que la selección cíclica la sacan de selección aquí también está selección cíclica le puedo dar clic derecho, le doy en extruir luego selecciono eh, doy clic hacia la derecha y él ya me saca digamos esta extrucción como a ustedes les quede más fácil vamos a hacer nuevamente lo mismo selección cíclica Vamos a seleccionar escalado y vamos a seleccionar en extruir. Y si se dan cuenta van sacando la sección. Ya tenemos nuestra parte de nuestro visor, pero necesitamos darle el color. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de abajo en el amarillo, lo vamos a arrastrar sobre el visor. Eh, teniendo seleccionado aquí en la parte donde dice editable. Si se dan cuenta cuando yo cambio de polígono a editable, se pone amarillo y me selecciona todo el objeto. Ya no me va a seleccionar ningún polígono. Entonces teniéndolo en editable, le vamos a colocar el amarillo en todo completo porque así una vez ya, digamos, le dejamos de un color de una vez todo parejo. Para luego ir colocando los colores específicos que nosotros queremos en ciertas secciones. Selecciono el visor, nuevamente, polígonos, selecciono esta parte interna y le voy colocando naranja. Selecciono la siguiente de arriba, le coloco naranja, selecciono la siguiente sección, naranja, y, digamos, puedo ir seleccionando, ustedes lo van colocando digamos, del color que ustedes deseen, naranja, la última sección la podemos dejar naranja. La idea es que digamos este va alternando entre colores. Digamos en este caso me parece que este debería ser todavía como amarillo. Pero este bordecito sí podría llevar el color naranja. Y listo. La parte del frente, recuerden seleccionar la parte del frente. Esta parte del frente la vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle en extruir y cuando le damos eh, en escalado, si le damos en extruir, él va a sacar, digamos esta sección. Esta sección nos sirve para que cuando yo coloco haga comando otra vez nuevamente o haga extruir si yo hago comando control mantenido y hago extruir y lo jalo hacia el sentido que yo quiero lo puedo entrar o lo puedo sacar recuerden que esto se va a modificar dependiendo del lado que ustedes lo van a hacer no en este caso lo vamos a hacer en la flecha azul que es en el eje z y lo va a dejar hacia adentro así ya creamos la parte de nuestro visor para que cuando yo lo seleccione le pueda colocar el color en este caso eh, digamos azul luego voy a seleccionar nuevamente por ejemplo, este borde para dejarlo del color naranja y que nos quede de esta forma. Voy a cambiar el modo sombreado para poder ver cómo nos está quedando el objeto. Lo dejamos en modelar y, más o menos, si se dan cuenta, ya queda de esta forma. Recuerden que para poder cambiar, yo lo dejé estaba en sombreado y ahora la coloco en sombreado nuevamente para poder, digamos, en sombreado o en sombreado líneas y sombreado normal. Líneas es que nos va a mostrar líneas como estamos viendo y sombreado normal, que es el anterior, lo dejamos como estamos. Y listo, si se dan cuenta ya tenemos esta parte de nuestro visor. Recuerden que este visor ustedes lo pueden ir rotando para que les quede digamos, como ustedes deseen. Eh, muy importante, aquí van a encontrar en la parte izquierda una parte que son dos flechitas, que es en donde está ahorita el mouse, que es esta sección que está acá. Si yo lo toco, esto es para uno cambiar este punto del eje. ¿El punto del eje que es? Estas flechitas, estas tres flechas que siempre vemos, que es la verde, la roja y la azul es importante dejar cuando yo lo pongo editable el eje que es esta parte cuando está prendido en azul si yo lo dejo aquí en esta parte del centro del objeto y yo, lo, y yo lo digamos en este caso lo apago y si yo voy a rotarlo se van a dar cuenta que ahora me rota desde este punto y esto es bueno porque esto nos va a ayudar para cuando nosotros estemos trabajando en spark siempre dejar los ejes donde digamos naturalmente tendría la dinámica del objeto que en este caso sería en esta parte de acá abajo uno también puede cambiar en vistas aquí en la parte derecha donde están los manipuladores que está para acercarse, moverse y rotar. Si ustedes tocan el que siguen, abre las cuatro ventanas. En estas ventanas traen todas las mismas propiedades para rotar, acercarse o alejar. Si vuelven a tocar uno de estos cuadrados, les va a abrir en esa sección. Aquí ustedes también pueden cuadrar el punto del eje, que en este caso digamos para que quede exactamente donde el objeto va a rotar. Como ustedes deseen, digamos le digamos que les quede más fácil. Y listo, en este caso ya tenemos eh, el visor y ya tenemos la parte eh, digamos de nuestro de nuestro submarino qué le vamos a colocar ahorita para finalizar le vamos a colocar la parte de atrás y los remaches entonces la parte de atrás existe una forma fácil creamos un cubo este cubo lo desplazamos a la derecha perdón acá este cubo va a tener estas digamos este orden se crea el cubo luego vamos a ir a la parte donde están los modificadores y vamos a elegir el que hice corrección la corrección va dentro del cubo luego vamos a crear aquí donde está este cubo que está al lado de donde es matriz que es este que está acá vamos a darle en subdivisión superficie el cubo tiene que ir dentro de esta subdivisión de superficie seleccionando el cubo al lado derecho sus propiedades que es la parte de abajo vamos a darle el número 2 2 y 2 en los segmentos donde x y z hasta subirlo a 4 Luego, vamos a seleccionar la, seleccionar la corrección y al parte izquierda, cuando después de que seleccionamos la corrección, vamos a seleccionar los polígonos. Si se dan cuenta aquí me muestra las divisiones. En este caso tiene muchas subdivisiones. Yo lo no quiero con menos subdivisiones. Seleccionamos nuevamente el cubo y lo dejamos todo en dos. Le vamos a dar nuevamente a corrección. Aquí en la parte de abajo inferior eh, ya se van a dar cuenta que digamos cuando ya ya lo, ya lo seleccioné la corrección, aquí ya solo me aparecen cuatro caras, no como antes. Lo primero que va a hacer es seleccionar las caras de este costado, de izquierda y las caras de la derecha. Con el escalado, con la opción de escalado, solo lo va a modificar en este eje. Es para hacer esta acción, que quede totalmente, digamos, eh, medio delgado. Vamos más o menos así. Luego, lo que vamos a hacer es seleccionar las cuatro caras de adelante. Entonces, aquí con el modo de selección o con las flechitas, ustedes pueden ir tocando más shift mantenido, le van haciendo clic a las a las partes que quieren seleccionar simultáneamente nuevamente pasamos a escalado y en este caso si lo hacemos por fuera porque eso simplemente como a modificar el tamaño y se dan cuenta ya hicimos digamos un tipo como de aleta teniéndolo así en la parte de arriba en la subdivisión de superficie le vamos a dar como le damos C o vamos a ir aquí a la izquierda donde dice eh, objeto editable y hacer editar el objeto al tocarlo ahí ya nos quedó este cubo recuerden como les comentaba, este cubo, si ustedes se dan cuenta, vamos a pasar al modo ya editable, que es el cubito que está arriba. Ya le podemos modificar el tamaño. Lo vamos a posicionar en la parte de arriba. Vamos a rotarlo para que nos quede este modo. Y cuando lo rotamos, lo vamos a dejar un poquito más adentro. Y vamos a subirlo un poquito, dejarlo lo adentro. Cuando ya lo tenemos en esta posición, ahora lo que vamos a hacer es crearle un nuevo material. Entonces vamos a dar clic acá abajo en la parte donde están los materiales, doble clic, o le dan clic en nuevo material, cualquiera de los dos. Le dan al último material que creamos, vamos a colocarle otro color, azul, y se lo vamos a colocar a esa letica. Listo. Esto le vamos a colocar nombre, aleta, al lado derecho, ya teniendo seleccionado. Si se dan cuenta, ya le puse aleta. Ahora hay una opción que se llama aquí en matriz, que se llama simetría si cogemos la aleta y lo colocamos dentro de simetría luego seleccionamos simetría y aquí donde dice plano de reflejo ustedes lo seleccionan en x en Z en z y o en el que necesitamos que es x y z se van a dar cuenta que él me quedó una simetría como hicimos con los espejos hicimos el mismo principio así ya nos quedó digamos esta parte de las letras le vamos a dar nuevamente c porque recuerden que esto que tiene color verde y blanco y todo lo que sea azul que veamos esas propiedades que hemos utilizado, si no le devuelven editable, que es ir acá a la izquierda y darle eh, a editable, o oprimir C, que quede de esta forma, que quede con este triangulito, si no queda así, en Spark no les va a quedar este objeto. Ya tenemos las aletas. Ahora, por último, vamos a crear la parte donde van las, las hélices. Entonces, las hélices es crear una esfera. Pues vamos a la esfera, vamos a dejarla más pequeña. Vamos a darle C o editable para poder cambiar su forma estos objetos estas hélices si se dan cuenta donde quedó digamos el punto del eje está aquí en la parte de arriba pero lo que voy a hacer es eh, cambiar el punto del eje recuerde que para cambiar el punto del eje es ir a la izquierda habilitar esta flecha que va hacia arriba hacia la derecha vamos a darle clic, vamos a coger la rotación de este eje que en este caso dice que es 20 la vamos a dejar en cero aplicar y vamos a bajar este eje y lo vamos a dejar por acá adentro casi donde comienza para que él pueda volver a mover el objeto recuerden que toca deshabilitar la flechita que va arriba hacia abajo que está acá a la izquierda donde está mi mouse en ese momento vamos a tocarla y si se dan cuenta ya lo puedo mover desde ahí vamos a dejarlos un poco más adentro porque necesita dejar esta esfera más o menos a esta distancia vamos a modificarla en su, en su tamaño para dejarla un poquito que quede más afuera y más o menos dejarla así la dejamos un poquito ancha para que quede el mismo digamos de, en los mismos grosores recuerden que antes de empezar a modificar la esfera eh, tienen que dejarla editable no porque si no no les va a dejar modificar en estos sentidos si va a ser así o si digamos solo quiero en ese sentido entonces tiene que estar en editable. le colocamos ahora el material 3 que es el rojo se lo desplazo encima y ya quedó por último nos queda hacer las hélices que es que es esta misma esfera la va a copiar y pegar la voy a sacar la voy a sacar de acá le voy a colocar el color blanco ustedes pueden colocar colores encima aquí a la derecha se dan cuenta que van quedando la unión de los colores yo puedo borrar el rojo y dejar solo el blanco y que lo que vamos a hacer en este momento con el escalado vamos a dejarlo delgado y vamos a estirarlo ya para que quede más o menos así como si diría como si fuera una una hojita vamos a darle un poquito más delgada y ahora lo siguiente es hacer dos pasos nuevamente el doblar, vamos a en donde están las opciones editables, que es el moradito, vamos a elegir mantenido, seleccionar afilar, lo vamos a colocar dentro de la esfera. Recuerden que siempre que coloquen esto, después cuando seleccionando el afilar, tienen que dar ajustar padre, para que cuando yo modifique este afilar, el quede del mismo tamaño. Si se dan cuenta, él está afilando en un sentido que no deseo, que en este caso el sentido que yo deseo es este. Entonces los rotos, si se dan cuenta, aquí son 90 grados, seleccionando el afilar. Y ahora tengo que darle nuevamente a ajustar padre para que él coja el tamaño eh, del objeto completo. Y aquí yo ya puedo decir cuánto quiero afilarlo, si lo quiero dejar más grueso o más delgado. En este caso, digamos, lo vamos a dejar en este sentido. Ya tenemos nuestra hélice. Ahora, recuerden que toca hacer el mismo procedimiento. Como estamos con esta característica que es de cinema, que es afilar, tengo que darle clic en la esfera, clic derecho, está actual del objeto. Y borramos el anterior que teníamos, quedamos con eh, este que dice esfera, con una carpetita el que da adentro, y acá afuera la vamos a colocar hélice. E o bueno, a colocar uno. Por ahora, vamos a dejarlo por fuera y a borrar. Estos que estos objetos que dicen esfera.1 y tiene un 0. Todo lo que sea un 0 son una carpeta. Realmente no es un objeto como tal. Los objetos están como este que son un triángulo. Ya tengo como tal esta hélice. E ahora. Aquí donde dice en la parte superior hay unas herramientas, cual dice Mograp y vamos a utilizar aquí dice clonador. Vamos a coger el 1, colocarlo dentro. En este momento no aparece porque el clonador está en el centro. Si yo selecciono el clonador y le selecciono desplazar y lo mando hacia atrás, me doy cuenta que ya aparece mi clonador. Él estaba, simplemente comienza en el punto cero Tenemos el clonador. Van a seleccionar el clonador. Vamos a darle donde dice en la parte de sus propiedades, dice modo. Vamos a dejarle en radial dice cantidad la bajamos a 3 y lo siguiente es en transformar en el aquí en la última opción van a encontrar eh, xyz xyz pero en la última casilla que es de rotación la vamos a rotar en 90 para que nos quede este sentido ahora lo siguiente es rotarlo en el eje de h en 90 para que nos queden las aspas todas eh, mirando hacia el mismo sentido, así ahora, después de que ya lo rotamos en H y en 90, vamos a ir a, nuevamente a objeto y vamos a modificar el radio el radio lo que nos ayuda es a la distancia de este objeto ya teniéndolo así, vamos a ir al clonador seleccionando todo el clonador, acá arriba porque si no selecciono el clonador y selecciono la parte de adentro que es el objeto si se dan cuenta no tengo, digamos, donde mover, el clonador ya teniéndolo acá, lo colocamos en este punto y listo ya nos quedó nuestro barco si se dan cuenta ya llegamos. el barco está en este punto lo demás son decoraciones y las decoraciones cuáles van a ser van a ser los remaches entonces voy a seleccionar el cuerpo y vamos a darle en polígonos y en estos polígonos voy a seleccionar los objetos dándole clic con shift mantenido voy a seleccionar otra parte de mis planos de mis polígonos que se van alternando uno por uno vamos alternando ya, ya un ya una esfera vamos aquí a seleccionar que quede, digamos un polígono de por medio digamos, un polígono por medio un polígono de por medio en todos nuestros eh, que tienen color naranja que es donde vamos a dejar nuestros remaches entonces vamos alternando polígono de por medio de por medio y listo cuando lo tenemos seleccionado ya lo tenemos, digamos, en este caso me quedó mal el polígono, entonces lo voy a volver a seleccionar, es decir, no me ha quedado uno de por medio, ya lo vemos que nos queda uno de por medio. Eh, hacemos lo mismo con el de abajo, uno de por medio, nuevamente a este costado, uno de por medio, y por último acá. Cuando yo los tengo seleccionados, le vamos a dar clic derecho, vamos a darle en donde dice separar, y automáticamente aquí abajo me quedó dos objetos, dice cuerpo y cuerpo 1. En el cuerpo 1, es el que vamos a utilizar, lo vamos a dar clic mantenido, lo vamos a dejar bien arriba para poderlo tener aparte. A este cuerpo 1 vamos a agregarle unas esferas. Entonces, voy a darle clic aquí a donde está el cubo, vamos a crear una nueva esfera, la voy a sacar para poderla ver y le vamos a dejar un tamaño muy pequeñito, y una vez ya le colocamos el color blanquito, le vamos a dejar como ese tamaño, más o menos. Vamos a dejarla Editable, pero vamos a ver la cantidad de sus polígonos. Entonces en mostrar vamos a tocar si se dan cuenta, tiene hartos polígonos, pero luego se los vamos a dejar bajito porque no queremos que nos ocupe mucho espacio. Listo, ya lo tenemos a, un, a una buena cantidad que en este caso digamos lo podemos dejar en 14 o hasta en 13. La vamos a dar con la tecla C o aquí a la izquierda en editable, vamos a tocarlo, y ahora vamos a ver donde dice Mograph, vamos a ir al clonador nuevamente esta esfera que la vamos a colocar remaches vamos a colocarla dentro del clonador vamos a seleccionar el clonador ahora donde dice línea el modo de clonado lo vamos a dejar en objeto y este cuerpo es el que vamos a colocar en este en esta parte donde dice objeto aquí en la parte de abajo entonces seleccionando el clonador van a darle clic mantenido al cuerpo lo van a bajar y lo van a soltar Y si se dan cuenta, pues él automáticamente empieza a colocar como ese tipo, digamos, de, de, de esferas. Aquí donde dice clonador, vamos a ir en la parte, vamos a darle clic a clonador y vamos a ir donde dice distribución y hay uno que dice centro del polígono. En el centro del polígono se van a dar cuenta que ya nos queda acá. Como el remache se supone que es plano, vamos a ir, la esfera, digamos, me la muestra acá a la izquierda. Si yo cojo la esfera y esa esfera la dejo plana, se van a dar cuenta que él va a quedar más digamos cada vez más plano como si fuera un remache recuerden que esta esfera va a quedar donde ustedes la dejaron antes yo la dejé por acá arriba entonces ella va a aparecer en invisible pero realmente se está clonando en todos estos objetos que nosotros dijimos de este modo le damos el último toque a nuestro eh, nuestro submarino para que ya quede armado ya teniéndolo así lo único que nos queda es nuevamente todos los clonadores volverlos editables recuerden que si no los hacen editables no van a quedar ah digamos aquí me faltó eh, en esta franja me faltaron seleccionar estos objetos si se dan cuenta en esta parte en esta parte me quedaron sin remache entonces eh, pues lo ideal es que los dejen todos completos para que digamos les queden bien los remaches en este caso voy a terminar eh, de hacer estos remaches que me faltaron Voy a volver a hacer el proceso, el cuerpo, lo volvemos aquí editable, voy a terminar de seleccionar estos tres. Listo, seleccionamos nuevamente ese clonador, lo copio y lo pego. A ese clonador le puedo decir que, eh, que este objeto, estos objetos que acabo de seleccionar, que fueron estos que me faltaron, al clic derecho, le vamos a dar en separar. Este nuevamente me queda acá abajo, Entonces, lo vamos a subir para dejarlos arriba, poderlos diferenciar. A este clonador le va a decir que coja este cuerpo para que ya quede con los remaches listo recuerden que como les decía todo lo que dice clonador tienen que volverlo editable con la tecla c o a la parte izquierda donde dice editable todo toca volverlo editable los que dicen cuerpo quedan los cuerpos los podemos borrar porque en este momento ya no necesitamos este lo vamos a colocar hélices eh, si es que escribe así hélices Listo. Hélices. La vamos a colocar. Ahora vamos a coger estos clonadores. Cuando ustedes lo abren, se van a dar cuenta que quedaron muchos, muchas esferitas. Van a seleccionar todas las esferas, es decir, todo lo que hay dentro de esta carpeta, que son 23, vamos a darle clic derecho. Vamos a darle una opción de, de conectar y eliminar. Al otro clonador le hacemos exactamente lo mismo. Conectar, y eliminar. Seleccionamos nuestro remache, los dos que estaban. Le damos nuevamente clic derecho, conectar y eliminar. Si lo saco, le pongo clic remaches, ahí ya está. Y voy a borrar estos que dicen clonadores porque ya no los necesito. En hélices podemos dejar también unidas las hélices de una vez con esta esfera, pero entonces tengan en cuenta el punto de la rotación. Digamos en este caso, si sí me funciona, digamos las hélices. Vamos a colocar la esfera dentro de las hélices y conectamos todo esto. Entonces la esfera con las hélices, le la vamos a dar en conectar y eliminar. De tal modo que aquí todas me siguen rotando bien. ¿sí? Ya tenemos todo esto, esto que hice de ventanas, eh, lo podemos copiar y pegar, porque estas ventanas las íbamos a subir, las íbamos a dejar un tamaño más pequeño. Entonces le bajamos el tamaño. Seleccionando las ventanas, lo acercamos dejamos el tamaño aún más pequeño más o menos así vamos a sacarlas vamos a bajarlas y vamos a rotarlas para que más o menos nos quede así ya tenemos las ventanas que irían en esa sección y listo recuerden donde dice ventana darle comando c a todo lo que sea verde, verde o morado toca darle cc para que quede totalmente todo editable y ya nos queden estos objetos esto lo vamos a conectar toda esta sección. Vamos a darle clic derecho, conectar, eliminar. Y lo vamos a unir con el cuerpo. Entonces, el cuerpo con toda la sección de la parte de arriba. Menos eh, el visor. Ah, no, perdón. Conecté el visor. El visor tiene que estar todavía separado. Entonces, conectamos todo lo que no es el visor. Lo dejamos con el cuerpo. Y le damos conectar, eliminar. Eso es para ir ordenando nuestro nuestro objeto. digamos si se dan cuenta ya es toda esta sección nomás remaches se puede conectar de una vez con el cilindro que es el cuerpo para que nos quede una vez aquí le colocamos como cuerpo nuevamente se dan cuenta ya todo se mueve al tiempo y las ventanas también ya lo podemos conectar directamente seleccionando ventana y cuerpo clic derecho dando a conectar y eliminar aquí lo único que estamos haciendo es unir todos los objetos ¿no? nos faltaría conectar estas hélices no las conectamos porque necesitamos que ellas tengan independencia de animación al igual que el visor, que necesitamos que se mueva solo, al igual que necesitamos que se muevan, en este caso, eh, las hélices que se muevan solas. Si se dan cuenta, esas hélices no tienen el punto del eje, está en un lugar donde no hace que rote bien. Si se dan cuenta, rotaría mal. Recuerden que para modificar el punto del eje, tienen que ir, si lo cogen de la carpeta, no hay ningún problema. Dentro de la esfera, ellas digamos que no tambalean. Lo podemos dejar así directamente con la parte que dice hélices y simplemente en, en, en Spark, modelo desde la carpeta que dice hélices y no es directamente desde el objeto. Y así en este momento ya tendríamos nuestro, voy a dejarlo nuevamente, nuestro submarino ya listo para utilizarlo en Spark. Recuerden que en este caso siempre esto debería tener un tamaño mínimo, entonces vamos a ver más o menos en qué tamaño lo tenemos en este momento. Voy a comprimir todo esto, este visor, lo dejamos ahí por fuera. Vamos a seleccionar todos los objetos y vamos a darle clic derecho. Vamos a darle donde dice agrupar objetos. Aquí le colocamos submarino. Para ir ordenando. Y listo. Ya lo último que nos queda decir archivo. Exportar fbx. Aquí en fbx le vamos a colocar submarino. Vamos a crear aquí una nueva carpeta que diga 00 submarino y le vamos a dar guardar aquí donde dice pista de animación él viene por defecto siempre viene así no trae aquí la pista de animación activo sino solo viene así y le vamos a dar en aceptar con esto lo que vamos a ver es en qué tamaño nos quedó nuestro submarino tenemos un tamaño de 911 kilobytes que es menos de un megabyte el cual nos sirve perfectamente para spark de, este, que de tal modo que nosotros podamos ir nuevamente, en este caso eh, que tenemos este, eh, voy a, a quitarlo. Voy a quitar todos los objetos. Vamos a agregar, agregar, a, aquí en Add, vamos a ir en 3D Object. Vamos a buscar nuestro submarino y le vamos a dar en Open. Aquí, si se dan cuenta el submarino está un poco grande. Simplemente le bajamos el tamaño. Vamos a dejar nuestra pestañita acá más pequeña, tamaño y lo vamos a dejar un poco pequeño. Vamos a darle F para ubicarlo y nos damos cuenta que aquí ya está nuestro submarino. Después vamos a arreglar las texturas. Recuerden que siempre que este submarino, cuando aquí dice submarino, trae todos estos materiales. Esos materiales si ustedes los seleccionan todos al tiempo hay que dejarlos eh, en donde dice double site para que quede la parte de adentro del submarino porque si cogiéramos esta ventana y la dejáramos transparente en alfa se dan cuenta que ahí en la parte de adentro si no entra si está si no tiene el double site no se vería la parte de adentro del submarino entonces para tenerlo digamos en cuenta eh, que todos los objetos deben traer este double site menos en este caso menos el vidrio que es el que va a dejar que digamos que la ventana que deje es que nosotros vamos a ver por la parte de adentro de resto todos los demás sí deben traer digamos este este double side listo entonces ya teniéndolo así vamos a ocultar el submarino para que se den cuenta digamos que este submarino eh, en este caso que lo tenemos para papá vamos a desplazarlo abajo para que me puedan ver así es como creamos este modelado eh, digamos de, de cómo estamos haciendo las dinámicas aunque parece un poco completo como les comentaba la idea es que ustedes vayan viendo todo este proceso eh, de cómo lo vamos haciendo pero que entienden eso mismo también lo pueden hacer en Blender en 3D Maya en cualquier objeto que ustedes deseen en cualquier programa 3D que ustedes deseen lo importante es manejar las subdivisiones que es lo que vimos los puntos de eje, porque digamos, en este caso, yo cojo eh, alguna parte de este submarino, como es la parte, digamos, de, del visor. Si yo abro acá y busco mi visor <coughs> y lo roto, me doy cuenta que, digamos, que puedo manipular este visor de una forma en la que yo después pueda manejar una dinámica. Al igual que, digamos, que lo que sería eh, las hélices, si yo cojo la carpeta de la, de la hélice, se dan cuenta que aquí yo puedo manejar una rotación lo cual vamos a ver más adelante pero digamos lo importante es manejar siempre estos puntos de eje que estén bien posicionados para después nosotros poder hacer las dinámicas aquí directamente en spark y que nos trabajen bien eh, de este modo nosotros ya conseguimos directamente cómo es hacer el modelado en cero desde este objeto es importante manejar estos modelados porque de esta misma forma nosotros hicimos una impresión 3d qué es una impresión 3d una impresión 3D la utilizamos con este programa que se llama Cura y él empieza a hacer este modelado. Entonces, en este modelado, si ustedes se dan cuenta, es el mismo que tenemos aquí que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que es una impresión 3D? Pues es nuestro mismo objeto tridimensional. La vamos a bajar aquí para mostrarlo mejor. Entonces, si se dan cuenta, aunque estalla un poco, vamos a correr un poco la luz se va a correr más más más hasta por ahí entonces si se dan cuenta este modelado que está acá es el mismo submarino que tenemos aquí en la parte de abajo esto cómo se hace que en este caso no se ve bien por lo que es muy blanco pero es el mismo objeto que tenemos acá vamos a intentar aquí como digamos en las sombras que se pueda ver más o menos a ver si por aquí le ocultamos algo de sombra eso lo agrandamos y un poquito de sombra entonces si se dan cuenta este mismo modelado que acabamos de hacer es este mismo que está aquí en la parte de abajo entonces es súper importante aprender a modelar porque de esta forma ustedes van a poder crear piezas como esta que si se dan cuenta es exactamente lo mismo que traen las mismas partes las mismas ventanitas y que después lo vamos a pintar y se los vamos a mostrar entonces es súper importante siempre empezar a aprender a modelar porque es lo que hace que nuestros efectos empiecen a tomar eh, una programación digamos más densa pero nos va a ayudar también para subirlos como directamente por ejemplo en sketchfab como ya lo estábamos viendo y la ventaja de sketchfab es que ustedes también lo pueden vender Entonces, ustedes pueden dejar su modelado tal cual como está ahí simplemente con la animación que la animación digamos ya es, es otra, otra otra sección pero que directamente en spark sí lo podemos aprovechar para hacer nuestros efectos entonces, eh, igual cualquier pregunta que tengan pueden dejarla en la parte de abajo, aunque parezca un poco complicado, simplemente es un poco de paciencia de ir entendiendo un poco del programa de Cinema 4D que si ustedes manejan otro programa mejor como les decía si ustedes se ubican mejor en otro programa mejor en el programa que ustedes saben eh, digamos modelar o modificar si se dan cuenta no no es nada esculpido no es nada que toque como digamos a veces toca con otros objetos que hemos hecho que toca esculpir pieza por pieza no Esos son todo hecho con figuras básicas que ustedes se dieron cuenta, cilindros eh, conos cuadrados esferas no se utilizó nada más de esta forma digamos que lo podemos hacer también de una forma muy simétrica y que digamos que quede todo muy parejo eh, en el próximo video vamos a ver cómo hicimos para activar esas interacciones algo un poco más sencillo pero digamos cómo hacer para que se mueva con nuestros movimientos como habíamos hecho eh, ya con el, con el la animación final que en este caso sería esta este submarino ya después vamos a ver cómo hacer esas interacciones de, para mover nuestro eh, nuestro objeto Vamos a habilitar todo el visible de estos objetos y digamos que va cogiendo como cada vez más sentido nuestro, nuestro programación. Entonces los espero en el próximo video. Eh, recuerden por seguirnos en nuestro canal y cualquier duda que podamos resolver eh, la pueden colocar aquí en nuestros comentarios. Activen la campanita para siempre estar eh, atentos de nuestros últimos videos que van subiendo que igual siempre todo está relacionado con Air Studio y pues digamos que digamos con todo lo que es reglamentado virtual. Entonces, eh, nos vemos en el próximo en el próximo video, donde vamos a ver cómo hacer estas interacciones.